os explicaré lo que llevo de material para hoy que bueno es lo de siempre pero un poco más exagerado ahora os lo digo venga cojamos la pista Bruguebel, pone, bueno y no sé qué más Venga, vamos a parar También el Bruguebel, eh, del Brugué También de Vigas El Tena, San Cristóbal 11 Carretera Vigas, Santa Eulalia, 9 Bueno, yo no sé realmente a dónde voy Lo que es de indicación Yo voy a castillo A Castillo de Montbuy, ¿y ¿eh? dónde voy? Venga, material que llevo para hoy A ver no vengan coches Mira Cuatro, cuatro, orejones, dos, cuatro orejones, este es el material, y una casula sacola por ahí, una casula cafeína, en principio hoy no habría que tomar casula si es una sesión más tranquila, no es de apretar, pero bueno, ahí se ha caído, bueno, pues cuatro, cuatro orejones de los grandes de melocotón, que son el doble de uno de albaricoque, ¿vale? y luego llevamos, ahora me hace autopause el cacharro, como no lo llevo y iba a sacar las llaves del coche no, las llaves del coche no tiene que sacar tiene que sacar el, el soft flash Salomon ahí lo llevamos un poco más a tope hoy mirad si la medida ves 300, 350, 400 ves va en 350 más o menos 350 ¿eh? es un soft flash de 500 pues 350 más o menos en principio llegas justillo, pero bueno Me parece que lo he metido al arrancar No me acuerdo si le he dado antes en el coche un poco 400, pero no he así un poquito Estamos en invierno, eh, ojo 9, ahora habrá subido un poquito Había 9 grados, Ahora subido un poquito ¿Vale? 10, 11, 10 grados Algo así, porque el aire es frío ¿Vale? Pues eso Y es, una vez que te lo tienes muy por la mano Tan solo tienes que ir eso Dándole Un buchito, lo justo llenar No llenas ni la boca, eh ni la boca prácticamente, ni siquiera llenas todo, porque es que no te daría. Hola, guapos, nunca me decís nada. Y hoy sí. Venga, venga. Está muy bien, hijo, habéis defendido muy bien, cariños. Venga, hasta luego. Defendido su territorio, ellos han cumplido, pobres, buenos. Son buenecillos. Venga, muy bien, hasta luego. ...estaba la puerta abierta. No sé, cuando voy corriendo a lo mejor no les da tiempo, ...que no voy hablando. Bueno, pues ya está, eso es el material, ya no gasto, últimamente eh, no gasto eh, ningún tipo de gel, ¿vale? Al final es como ahorrar peso, ¿qué pasa? Si yo llevo un gel doble son 60 y pico gramos, 30 por gel, digamos, un gel de esos más grandes llenado, 60 y pico gramos al final, y no lo suelo gastar entero, luego tienes el riesgo cuando usas el gel de que te siente mal y te hagas una, no, no es que te siente mal, sino que te haga ir al baño, no es que te dura la barriga, ¿eh? pero te haga ir al baño, cuando a lo mejor te podías haber ahorrado un baño entonces dices, lo comió, por pues lo sirvió entonces el gel yo lo veo más para último momento, en carreras que aunque ahora me diga de ir al baño, yo ya llego ya llego a meta, ¿sabes? ahí sí, ya digo, yo lo he usado mucho, los gels caseros míos eh, otros de Power Gel en fin, he usado muchos, eh los del de Carlón, la Antonia, esos los long distance, o sea, van todo bien pero, eh, ya digo, últimamente, estoy ya tan minimalista, que solo llevo eso, isotónica casera y orejones, y ya está, hoy la sesión más larga, cuatro, que no, tres orejones, ya está, 25 kilómetros, tres orejones, ya está, es que al final te haces eficiente, es así, ¿eh? es así, pero lo bueno, gastas menos, pierdes menos tiempo en sacar las cosas de, del sitio para comer, llevan menos peso, todo va, al final, todo se va equilibrando, todo va por un camino, esta es la zona que se hace más dura en verano esto es criminal de verdad, esto es criminal criminal ahora hace calor tengo calor que me baja un poco tengo calor y estamos en invierno la subida de Can Rivas hacia el castillo que todavía falta vamos lo justito trote de cochinero flojito conservando todo lo que se pueda porque nos falta mucho de nivel todavía bastante ve aquí el sol tú en verano te mueres me acostumbré, al final me acostumbré pero te muere porque esto te lo comes pues a las once y media, a las 12 del mediodía en pleno agosto flipas luego de bajada hace calor pero ya es bajada ya no vamos subiendo al menos y vuelves a las 2. dos menos algo del mediodía duro duro pero el cuerpo evoluciona eso te lo he probado no sabía si habría adaptaciones para el calor y si las hay, eh cuerpo se adapta al calor, al frío yo ahora lo que voy a decir, lo mismo luego me resfrío pero estoy aguantando sesiones con bici congelado que volví ayer congelado el puig de noche que no me llevé realmente guantes buenos ropa digamos bus gordo cosas para abrigo y estaría a 6 grados bajando y pillo fríos y ya no me resfrío Increíble, ahora por decirlo me refiero a eso. Pasa, pero es así: el tío, el cuerpo aguanta. Repito: si en luego digo: me voy a poner malo, se acostumbra, evoluciona, tíos, evoluciona a no ponerse malo. Increíble, aquí hay un segmento, lo creo yo. Que empieza desde el castillo, estoy el tercero ahora, me parece. El, el con lo tengo yo, porque también es verdad que, que gente que pasa, por pues, lo mejor no sabe que está el segmento, no lo han creado ellos, no sé. El con lo tengo yo. Pero es desde arriba del castillo, la bajada de la técnica téni de las piedras, la mala, la riera, todo seguir hasta aquí, hasta el enganche con la, car con la pista principal. Bueno, pues para ayer le metí... No, ayer no, antes de ayer. Le apreté. Sabía que no iba a hacer el con, porque yo sé cómo saqué el con. Si yo sé cómo lo saqué, ya sé que no iba a lo suficiente. Pero es que te revientas. Para hacer el con aquí, tienes que bajar el castillo, como lo bajé yo hace dos días. Un poquito más rápido. Y luego aquí, tienes que ir en plan spring, a lo que das. A lo que das. Eh, cerca de 20 por hora, cerca de 20 por hora. 17 y 18 por hora, más o menos. 320 por lo menos tienes que bajar todo esto. ¡Buah! ¡A muerte! Y entonces haces el con. Lo digo por si alguno quiere probarlo. Se puede, ¿eh? se puede, pero aquí la muerte. Yo hace dos días bajé fuerte. Me parece que me quedé el tercero detrás mío mismo, ¿no? Pero. Pero yo ya sé que ahí no. Y no lo intento porque al final tú entrenas. No se trata de reventarte entrenas entonces entrenas fuerte entrenes fuerte pero no se trata de lesionarte o joderte en particular hoy por batir el con hoy estás haciendo una sesión diferente de entrenar a distancia eran 25 935 la sesión no vamos a ese día ir a buscar el con pequeños aquí tienen caballitos jóvenes Creo que la usan para para alquilarlos, para dar paseos. Para alquilarlos, para dar paseos. Y los tienen. Venga. Aquí últimamente intento obligarme. Me callo. intento obligarme a hacerlo todo corriendo pero es que no puedo hablar ahora casi sí estamos arriba que se nota llevar la mano fija Venga, la última subida. Así fuertecilla antes de llegar al castillo. Ya estamos. Pues... Respiro un poco... Ahora nos desviamos a la izquierda El castillo tenemos ahí sin, Yendo por ahí Bueno pues Me obligo A estar corriendo sin parar Desde que salgo Todo acá arriba todo sin parar Pasar a andar Todo el tramo Hasta que llego ahí Todo corriendo aunque sea espacio Pero manteniendo el trote Y es duro, eh Es duro Ahora ya la zona del circuito pro, mirad, diferencias entre sesión de recuperar ahí hemos apretado un poco por cojonería ¿no? pero diferencias, yo por ejemplo hoy sesión de recuperar un poquito, ¿vale? larga, pero recuperadora pues, fijaros ¿cómo vamos? despacito no vamos haciendo trote dejándonos caer y ya está si fuéramos en sesión de apretarle un poquito dentro de lo que es una tirada grande vale pues iríamos más o menos más o menos algo así algo así más o menos dando cierta caña mire por aquí dando cierta caña y en cambio sin ¿sí recuperadora pues nada simplemente un trote y haciendo esto pues lo subimos pero lo justito, sin apretar sin apretar ¿eh? En cambio fuera fuerte aquí hay que apretarle así que eso ir haciendo así más o menos una cosa llevadera y cuesta abajo Hoy como no vamos a hacer tiempo ¿Hoy qué? ¿Qué hacemos? Pues esta bajada que destroza bastante ¿eh? Destroza bastante porque si quieres ir rápido Hay mucho impacto, mucha vibración para la periostitis Para el periosteo entonces pues hoy aprovechamos y, y bajamos despacio Y nos recupera esto, ¿vale? Y no cargamos eh, tibiales Si aquí le metemos como una sesión un poco de darle Destrozamos un poco Vamos aguantando, ¿eh? Se va trapeando, se va aguantando pero siempre te avisa un poco el cuerpo, entonces ya que hoy la sesión es lenta, pues toda esta subida que luego es criminal, aunque no parezca eso, eso es la muerte y en bici es la muerte, pues eh, aprovechamos y la bajamos un poco despacio, un poco despacio, para aprovechar que hoy entrenamos más lento, que el cuerpo le dé un poquito de margen de recuperarse, de, de, de molestias, de, de quejas que tenga. aquí pues vamos haciendo... Sería un ritmo... Ritmo ultra... Un poquito más rápido que ritmo ultra... Un poquito más rápido que un ritmo de un ultra... Un poquito más rápido... que la gente de verdad que no sabe ni conducir... Venía el coche... Pisando la línea... Digo, vamos a ver... ¿Pero qué cojones pisas la línea? Es que no tienes carretera que tiene dos carriles... Tienes dos carriles, ¿para qué pisas la línea si le encuentras un ciclista o alguien por el por el Arfén? Hostia, tienes dos carriles, tío, tanto trochar, tanto trochar Hostia, tío. es que la gente no sabe conducir, ¿eh? de verdad, eh Yo lo veo cada día, cada día Conduciendo yo Y en bici corriendo de todas las maneras Cada uno que, que flipas, bueno tiene dos carriles, ¿para qué te metes pisando la línea? Pero es que puedes encontrarte un ciclista en la curva y justo y te lo comes Bueno, circuitillo abajo. Zona fría, en verano está bien Porque este tramo es bastante fresco Razonablemente vamos a poner la música puesta estos cacharrillos no mal, eh mira paro, a ver, sí, parado marcha dos toques, siguiente canción un, dos, tres, canción anterior y luego tiene subir volumen así y bajar volumen así a ver sí, así lo baja es que digo, a ver si funcionaba, eh ya sé cómo lo baja Ahí a tope Y luego hace pipipipi pi, pi, pi, Te está avisando como diciendo Ya no subas más a tope Pero no tiene mucho volumen ¿eh? No tiene mucho Yo normalmente lo llevo prácticamente a tope Porque no, no sé si es porque yo las grabaciones las hice Las puse muy bajas Pero está normal Lo luego como a tope No distorsiona nada Suenan muy bien, muy bien JBL Muy bien, muy bien Suenan perfectos Y luego hay que ajustar la esponja La, la, la gomita que entra en el oído eso hay que ajustarla. Esta no sé es si está la sucia ahora de medio, no, pero esta, eh, hay varias medidas. Esta es la pequeña. Esta es la pequeña, tiene la mediana y la grande, ¿vale? Entonces, ¿en qué varía? Por eso la gente a veces se equivoca. Dice, estos auriculares no dan. Eh, espera. Que cambió la Bueno, estos auriculares no dan. No van graves, se no dan agudos. Es el tamaño de la, de la gomita. Si tú la gomita la pones más grande, que te ajusta presión al oído, tendrás graves y no tendrás agudos. Si tú encuentras el término medio de gomita, te irá bien, tendrás graves y agudos. Y si por ejemplo llevas, como yo llevo, que llevo la gomita pequeña, tendré más agudos y menos graves. Pero iré más al exterior, entonces yo como quiero ir más al exterior, pues llevo la gomita pequeña, que me quita un poco de grave, yo para oír grave tengo que hacer así, entonces me viene todo el grave hondo, pero no voy a apretándome cada vez. Eh, pero bueno, oigo más agudo, que a mí me gusta mucho el agudo, me gusta mucho el sonido, los, los detalles de la música en agudos, eh, pero bueno, faltaría un poquito de grave, pero bueno, prefiero eso y oír, aunque incluso los lleve puestos, oigo el exterior porque no ajusta la goma, es, no se estanca al oído, entonces pierde un poquito de grave, pero bueno es un poco inseguridad. ...pasamos a andar... ¡Hop! ...andando... qué lujo eh, digo... ...voy a permitirme el lujazo... ...a ver, las sesiones de recuperar... ...entre comillas, ¿vale?, lentas... Eh, ...va bien si, por ejemplo, tú estás con una inclinación... ...trabajando siempre que la corres... ...de cara a los entrenos para las ultras... ...pues coger y andarlas... ...andar Al alguna subida fuerte... Porque si no, cuando estamos entrenando, si no hay unos desniveles muy bestias, las corremos. ¿Qué pasa? Que luego, cuando vamos a hacer al agua ultra, que vamos a decantar bastante, no tenemos hecho los femorales, el isquio, no tenemos hecho a andar. Entonces, por eso va bien en las carreras andar con paso corto, un paso más o menos así pero no demasiado, y cuando entrenas, andar así, forzando, forzando, ¿por qué? Se trata de joder al músculo, joder al femoral, también trabaja el glúteo, pero joder al femoral bien, para que luego en las carreras esté acostumbrado, y no se entren calambrazos de luego detrás, en los isquios, ¿vale?, de andar mucho, entonces, pues andas así, que vas a ficheo. tampoco es que vayas bien, pero bueno, anda así rápido y el isquio lo trabajas con extensión, ¿eh? ahí estirando y luego cuando se hace una carrera lo llevas un poco más corto, no haces la zancada tan grande. Y eso va bien para que no te entren en calambres. Y cuando entrenas, lo entrenas para que te entren en calambres. El otro día conseguí subir. ¿Os acordáis la gente de la bici? Pues estaban arriba limpiando porque se habían llenado toda la, toda la, toda la bici de barro, ¿no? Y, y dice, ¿qué ha subido? Y digo, he subido, he subido. Pues subí todo de barro con mucha pendiente. Y digo, no subo, pues subí. Pero no me pude meter, no me metí por aquí, me metí por aquí. Por aquí, por las hierbas estas. Por aquí todo el rato ahí lo más acortado. Por aquí todo el rato. Para no reparar y conseguir subir. Ya es una subida dura, pero con el barro es imposible. Pues lo conseguí con la bici, con el taquillo que llevo, ¿eh? ya sabéis que no llevo mucho taco Pues sí, sí, lo conseguí y había más barroca ahora, eh hasta más seco o sea que a veces más vale maña que fuerza, ¿no? bueno, vamos para arriba esta ya es amiga esta es amiga, esta no tiene mucha pendiente, es cortita y esta es amiga ahora dentro de un rato vuelve otra vez a subir pero ahora de momento es amiga la subida Aquí más o menos llevamos unos 10 Faltaría un poquito Creo que no llegamos a los 10 aquí todavía 10 kilómetros más o menos Hoy no llevo reloj Intentaré meter en el Strava a mano Más o menos lo que yo calcule que ha salido Pero no sé si se verá en, No sé si no se verá en En los clubs no se verá seguro no se pueden meter sesiones a mano y competir en los clubs ahí seguro que no sale depende de donde vea que me he podido ir a la vuelta como tengo bastante controlado el tema calcularé más o menos pondré distancia del nivel aproximado olvido de reloj y como no llevo en el móvil llevo el móvil pequeño mira el móvil este super móvil 67 gramos por ahí. Eh, ¿Qué ocurre? Que ahí le meto la tarjeta y ya está. En el otro móvil mío me cabe muy poca cosa. No puedo borrar los chats de, de WhatsApp, que es lo que más me ocupa, porque tengo todos los chats de, con todos los corredores. Si me oís, ahí está todo. Entonces, no puedo no puedo hacer muchas limpiezas porque no me fío de perder los chats y, y... no puedo instalar casi nada de aplicaciones, es un móvil viejo con poca memoria interna y no tengo el Strava instalado cuando me mandáis a veces me la Strava, digo, cuando llega a casa lo miro, porque en el móvil no llevo Strava entonces, claro, ¿cómo grababa la sesión de hoy? tenía que llevarme el móvil y antes instalar el Strava y todo el rollo digo, ahí por... Digamos, por datos. Y no sé si me hubiera cabido, hubiera tenido que quitar algo. Así que... Así vamos, a ojo. Ahora solo tengo en el móvil Instagram. Es lo único, tuve que quitar Facebook. Para poder meter el Instagram. Qué pena, ¿eh? Pues sí, sí. Tengo el Instagram, pero no tengo el Facebook. Porque no, no me caben las dos cosas. Bueno, veis, aquí tenemos todas las referencias. No hay error. Este palo está a 11,6 kilómetros del coche. Más o menos. Este es el circuito... Bueno, el circuito. Yo he subido dos veces, me parece. Muy salvaje, muy salvaje. Luego empiezo unas piedras. Estoy lleno de, de zarza. de, bah, Muy duro, muy duro. Muy duro, más bien muy lento, ¿no? Sube hasta arriba. Pero subes... Yo ya lo he hecho y ya digo, subes 100 positivos. Y para 100 positivos que, que incrementan la tirada, te tiras un rato enorme. No vale la pena ese circuito. Ya digo, yo voy probando a veces y si encuentro algo que está bien, lo repito, pero... Pero no, no, no vale la pena. Coges este, tienes subidas. Y, bueno, necesitan más distancia, pero pero también metes del nivel y, y te cunde más al final tenemos el tiempo que tenemos bueno, ya no grabaré demasiado tampoco tengo mucha batería me quedan, me quedan dos rayas de 4 o 5 pero punto de referencia de giro aquí hay 12,5 desde donde está el coche ahora yendo por el castillo si vas con la bici por otro rodeo sale un poco más el otro día me subí ahí arriba bueno, ahí hay como un camino, ¿no? Soy un poquito más arriba. Ahí salen 935 positivos en total. Y de volver, Aquí hay unos 510 hasta aquí. 505, 510, 500. Oscila 5 para arriba, 5 para abajo. Pues ya está. Nos vamos a tirar para abajo un poco. Y 12 y medio. O sea, aquí salen 25 900 redondeando. 25 kilómetros 900 los tenemos ya hechos. Ya seguro y ya... Eso están ya en el ajo En la cartera Ahora bajamos un poco, y cogemos un camino un poco aguadillo Y nos lleva hacia el farel, ¿vale? Hacia la carretera al farel de asfalto No me voy a poner a buscar caminos de tierra Porque si no vengo con alguien que conozca No me pongo porque pierdo mucho tiempo Yo siempre que subo al farel Subo por el asfalto Por el arcén pisando fuera del asfalto Que hay algunos tramos bastante buenos te puedes pisar tierrecilla y vas seguro y ya está eh, para aquí a la izquierda tendríamos el camping El Pascualet ¿vale? que hay un kilómetro y algo no hay mucho de aquí para abajo ¿vale? saldría unos 14 más o menos llegar abajo, no al camping a la carretera, 14 de ida 14 de vuelta un y medio más que lo que hay vamos a, poner, a meter por este que está muy majo Que ahora baja pero enseguida empieza a subir Enseguida empieza a subir Y bueno Aquí sacaremos un poquito más del nivel Está bien Está bueno, más solitario porque está con las vallas Con las cadenas Aquí está bastante solo pero bueno Para no venir de noche ni nada de eso pues está bien Aquí hay me parece recordar Dos subidas parece que hay dos ondulaciones, está la primera, ahora creo que ya neamos baja, vuelve a subir, creo que es así, ahora iremos por unos olivos, campo olivo bueno, está bien, majete, bueno, un campo, no penséis que esto es como en como Andalucía, campo olivo es un mini-mini chiquitito, pensemos los campos de olivos no, no mientras son muy pequeñitos, pobres ahí, chiquitines, están ahí detrás también claro, esto no es está en medio del propio monte con pendiente no es plano vale ah. aquí están muy chiquitines bueno, los tienen con electrificados supongo para los animales, bueno aquí tenemos un depósito, podéis coger esta referencia si lo veis por satélite, hay todos los depósitos. Y el campo de olivo se ve por satélite. Aquí habrá, pues, no sé qué puede haber de distancia. Habremos eh, hecho uno y algo desde los 12 y medio. Eh, 14 kilómetros, eh, Vamos a poner 14 kilómetros. Voy a darme la vuelta un poco más tarde. Para por lo menos sacar los 30. Así que voy para abajo, coger la cartera al farel. Me voy a tomar una cápsula porque ya estaba sucia, es la que estaba sucia. Me la tomo porque meterla en bota no la va a meter ya pegada. Y con esto nos animaremos un poco. ¿Cuánto llevamos de, de.? Nos quedan tres orejones todavía, o sea que vamos fantásticos. Tres orejones, o sea que. Que bien, con tres hago yo, vamos, un maratón. Y. De agua, <risa> hemos gastado poca, ¿eh? De agua hemos gastado poca, ¿eh? Fijaros. 250. Está aquí el 250. Mira. Por aquí por donde lo voy a doblar, esos es 250. Fijaros, eh. Llevamos 400, ¿no? Algo así. Un poco escasos. Pues vamos súper bien, eh. O sea, hemos gastado 100 ml. <risa> un medio vaso de agua, un poco más. Voy a tomar un poco para la cápsula, pero nada más. Hecho isotónica, eh. Luego, hay que tener en cuenta siempre. Yo estoy tomando cápsula de cafeína de 100 miligramos, que es floja, porque yo no tomo geles que lleven cafeína. Yo si me traigo mis geles no llevan cafeína, porque son naturales, hechos de maltogestina, frutos 6, jarabe de sirope de agave. Entonces no llevan cafeína. Hay que tenerlo en cuenta, no suméis una cápsula de cafeína, como hago yo, y estáis tomando geles con cafeína, porque, ¿eh? Entonces cambia la cosa, si tomáis geles con cafeína no tenéis que tomaros cápsulas de ningún tipo ahora ese estaba ya manchado, digo, pues la aprovechamos y oye, voy cansado pues me da un poquito de apunte me da un poquito de vidilla, hasta ver ahí está la carretera, ahora cogemos la carretera, no grabo más para no gastar mucha batería y que no salga muy largo pero ahora después en un punto tal de la carretera eh, me daré la vuelta, lo grabaré y ya diremos, bueno, unos 30 más o menos unos 30, 1100, 1200 1150 algo así positivo saldrán me vamos a grabarla para que veáis cómo es Aquí empieza la carretera antigua del Farel, empieza desde aquí, viene desde abajo, viene desde abajo, hay otra que es la moderna, esta es la inclinada, esta es la jodida, que está más sucia, pero esta es la jodida, que está un 8% de pendiente media más o menos, y en cambio la, la, la nueva, es da más rodeo, pero es un 5%, 5% por ahí más o menos constante, de pendiente este, aquí se ve, pero hay trozos que están jodidos hay trozos que llegaremos al 10 o más dependiente, son jodidos ¿eh? sobre todo con bici, entonces si te haces subida con bici, yo aconsejo vete por la nueva aparte, todo el mundo viene por aquí por atajar con el coche, en realidad hay menos tráfico por la nueva que por la vieja y ya está, yo me pondré ahora por aquí por la izquierda, ir alternando según veo los, a veces hay sitios mejores por la derecha que por la izquierda y ya está, ahora luego grabo cuando me dé la vuelta pero más o menos la idea es 30 30 mínimo o si no, alguno más se hace dura, ¿eh? Se hace dura, ¿eh? Un minuto y me doy la vuelta. Es que es, que, es pendiente. La tía. Yo creo que ya casi. 45. Nada, 30 segundos. 46 me de la vuelta ¿Por qué? Porque he calculado que he empezado la subida esta que ya llevaría 14 y pico 7 minutos de subida 7 minutos de subida más o menos es un kilómetro a este ritmo Uf. ya está, aquí lo bajamos un poco matadero 46, ya estado una hora 46 Uf. Bueno, voy a empezar a trotar, luego me cojo el orejón, que ahora estoy un poco asfixiado. Y ya está, por aquí seguiremos al farel. Eh, nos quedan 3 kilómetros, 3 kilómetros, algo así, para llegar al farel. Bueno, cierro el video en quieto, ya está. Eh, 30 y medio, yo calculo, 30 y medio. Eh, en total saldrán 1.150. Por poner algo, estos son unos 650-700. Más o menos 650. Cerca de 700. Quizás nos falte algo para los 700. Positivo en la subida. Nos falta la, la negativa. Son unos 400, pero hemos hecho alguna oscilación. 400 y algo, ¿vale? Ya está, aquí se acaba todo. Diario de trail 17. Ya lo he mirado. 17 de enero de 2020. Aquí luchando. Ya estamos bajando. Acabo de cerrarlo, pero es que se me olvidaba. ¿Eh? Ya he puesto la luz que... Digo, pensaba que la llevaba, digo, pues no la llevaba, ya le la luz de atrás, la luz trasera, de posición, y que todos estos entrenos, todo esto, es porque en dos semanas, en dos semanas, tengo el Trailmon Negre Corredor, y digo, hostia, es verdad que a veces, eh, se me olvida comentarlo, la gente dirá, y tú, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Solo bici? No, no, estoy entrenando trail para el Trailmon Negre Corredor, ¿vale? Que es 25-27, me parece que el año pasado fueron 27... Este año 25, eh, no sé ni el desnivel, no sé ni me he fijado el de porque al final más o menos sé que son de niveles normales, no son de niveles bestiales, ¿vale? En la zona Monegreco no son de niveles bestiales. Es el 1 de febrero, si no me equivoco, 1 de febrero, porque siempre es cada año, un año era el 3, luego el 2, luego el 1 y lo suelo hacer cada año. Lo que pasa es que el año pasado hice la maratón, ¿vale? Y no hice la trail. Eh, y el año anterior la half. Y hice el año anterior la half, si no me equivoco creo, este último, la Maratón, que son 48, que tampoco es 48, y ahora este año 25, ¿por qué? Porque estamos preparando bike que la tenemos en abril, ¿vale? Entonces, para no tener que hacer tiradas mucho más largas, eh, si, claro, si tenemos que correr 48 kilómetros, eh, pues esta tirada de 30, a 31, está bien, ¿no? Pero no suelo hacerla, suelo hacerla de 25, 26, 27, no mucho, ¿no? Y las que hacía de 30 hace poco, sí, pero eran de poco de nivel ¿no? Entonces, bueno... En resumen, que estamos entrando para eso, que la gente dirá, tú no corres, tú no compites, Sí, sí, voy compitiendo lo mínimo, eh, pero que me permita también otros proyectos, ¿no? Así que, tres de Corredor, 1 de febrero, si no me equivoco. Miraron la página, ¿vale? Venga. Chicos, continuamos con el vídeo, lo siento, pero digo, es que si me quedaba 30 y medio, que luego calculo, digo, tiene que ser por lo menos 31. Pero me quedaba, digo, coño, con el palizón que te metes. ¿Y por qué no le metes un kilómetro o dos más? Pues venga, aquí estoy alargando un poquito. No va a salir mucho, pero vamos a poner 31 y medio. Algo así. Y un poquito de nivel porque esto es para abajo no luego será para arriba. ¿Cuánto rato llevamos en 31 kilómetros? Más o menos, 3 horas 30. Ahí está todo, contado grabar. Este no se sé, para, este lo he puesto una vez que he acabado el primer vídeo. Una vez que he acabado el primer vídeo, ese largo de grabar lo he puesto. Y no se ha parado todavía, y está andando. Hora y media, ya vamos corriendo. Así que nada, alargamos aquí una tirarelita que hay donde dejo el coche, el coche está más para arriba. Alargamos un poquito y ya está. Y ahora me subo para arriba y ya sacamos algo más de positivo: 1200, algo así, 50. Nada, tantos positivos no, tanto positivo, no 1170. Vamos a poner. Ahora sí, despedimos el vídeo.